te voy a leer te voy a leer estas, estas 15 preguntas que nos estamos haciendo para conocerte mejor entonces para ser productiva necesitas tener las técnicas correctas no es que tú seas de buenas o que tú seas de malas no, lo que pasa es que a veces no nos hacemos las preguntas no, no, no sabemos en qué lugar estamos ubicados y obviamente eh, nos, nos vamos perdiendo, entonces con estas 15 preguntas, recuerda que estas 15 preguntas las vamos a hacer en un descargable para que entres a mi blog eh, esta semana, vamos a hacer un descargable para que tú tengas esas preguntas y tú puedas llenarlo, físicamente llenarlo, ese descargable va a ser para que lo imprimas y tú descargues las 15 preguntas coloques eh, los diferentes eh, generaciones que hay y vamos a ir armando esas esas preguntas. Entonces, eh, no te angusties en este momento si, si no tienes el cuadro, que precisamente ese es el trabajo que yo voy a hacer. Voy a voy a hacerles un resumen para que ustedes tengan todo, todo, el, todo el sistema y toda la técnica correcta, ¿ok? vamos a hacer un descargable exacto, sí, tranquila, tranquilas mujeres del futuro que yo ese es mi trabajo, mi trabajo es poderles dar brindar las herramientas que ustedes necesitan para que ustedes realmente se, se eduquen y puedan realmente hacer ese trabajo tan, tan especial de ser mujeres productivas bueno, entonces vamos a ir al a las 15 preguntas que vamos a hacer yo las voy a yo te las voy a, a leer las escribes porque obviamente aquí en el programa de radio estamos es para eso para para para educarnos dame un segundito perfecto me está cargando acá este el blog. Igual, mujeres, esta información está en el blog de la Escuela Cuántica Mía. O sea, yo de todas maneras, estas 15 preguntas están aquí en el blog. Si de pronto me estás escuchando en la radio y no puedes es escribir, porque a veces nos toca que estamos eh, viajando tenemos las manos ocupadas. Acuérdense que nosotras las mujeres hacemos... Muchas cosas a la vez, aquí en el, en el enlace de, donde están los comentarios, te voy a colocar el blog donde están esas 15, eh, esas 15 preguntas. Entonces, vamos a, a mirar. Mira, ¿para qué son estas 15 preguntas? Estas 15 preguntas es una técnica que nosotros estamos usando y que son necesarias para nosotras eh, ser productivas. Esa es, digamos, eh, el, el significado. Preguntas para conocerte mejor. Durante esta semana nos enfocamos en esta, en esta información. ¿Qué pasó acá? Se perdió el live. Ok. Eh, aquí estoy en vivo sí listo entonces vamos a leerlas. preguntas primero fecha de nacimiento dos qué eventos han ocurrido en tu vida tres cuál es el estilo de comunicación que utilizas cuatro cuál es la tecnología clave que usas quinto cuáles son tus pasatiempos seis cuál es tu héroe favorito 7. ¿Quiénes son tus competidores digitales? 8. ¿Qué música te gusta? 9. ¿Cómo te transportas? 10. ¿Dónde ves? ¿En qué gastas tu dinero? Esa es la 11. 12. ¿Cuál es la red social que más usas? 13. ¿Cuál es el peor de tus miedos? 14. ¿Qué es lo que más te preguntas? ¿Qué es lo que más te preguntas? 15. ¿Cómo te muestras en el trabajo? ¿Sí? Porque nosotros tenemos diferentes facetas. Y en cada, de acuerdo a cada faceta, pues entonces nos mostramos. Entonces, ¿cómo te muestras en el trabajo? Perfecto. Bueno, entonces aquí ya tenemos estas eh, 15 preguntas que cada una de ustedes va a responder y vamos a darnos cuenta cómo cada una de ustedes tiene respuestas diferentes. Ayer trabajamos cinco preguntas. ¿Cuáles preguntas trabajamos ayer? Ayer trabajamos. ¿Cuál era la fecha de nacimiento? Esas preguntas las respondimos ayer. Fecha de nacimiento, eh, como tú estás en el programa de radio, no sé si es la primera vez que me escuchas, eh, yo nací el 3 de febrero de 1966 y te voy a decir que en este momento... Eh, somos, digamos, siete generaciones las que estamos conviviendo en este mismo momento. Y esas siete generaciones son las siguientes. También, si quieres escribirlas, y si no, de igualmente en el blog están todas esas generaciones. Están. La primera generación es la silenciosa que va de 1923 a 1945. La segunda son los baby boomers que va de 1946 a 1940, 1946 a 1964. Eh, la generación X que va de 1965 a, 1900, perdón, a 1976, la Senial que va de 1977 a 1981, la generación millennials que va de 1981 a 1997 la generación Z de 1988 al 2010 y finalmente tenemos en este momento la generación alfa que es del 2011 al 2020. Listo. Entonces con eso ya vamos formando una técnica. La técnica es ubicarnos dentro de esas siete eh, generaciones ¿Qué posición soy yo de acuerdo a mi fecha de nacimiento? En mi caso, te voy a poner mi ejemplo para que puedas hacer tu ejercicio. Yo soy generación X. ¿ok? Ahora, me encantaría que tú me escribieras aquí tu fecha de nacimiento o simplemente me dijeras soy generación X, millennials o lo que sea. De acuerdo a eso, Vamos a comprender y nos vamos a conocer mejor y vamos a entender por qué mi papá, que es de una generación silenciosa, piensa de una manera diferente. Por qué mi hijo, que es de la generación millennials, piensa de manera diferente. Mi hijo nació en el año 1995, entonces mi hijo es de la generación... Mmm, Ah, no, perdón, mi hijo es de 1981 a, mi, a 2010, mi hijo es generación Z, él no es millennials. Entonces, mi hijo tiene unas características eh, en cuanto a la música, eh, cómo se mueve, eh, dónde vive, en qué gasta el dinero, es diferente a mi generación. Cuando nosotros aprendemos esta técnica de las 15 preguntas con las 7, son 15 preguntas por 7 generaciones, respondemos y, y nos ubicamos qué parte del rompecabezas nosotras somos. Ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer para eh, poder tener esta parte de, para ser productiva, necesitas las técnicas. Bueno, hasta este momento, cuéntame si ya has aprendido algo. Cuéntame qué has aprendido. Ah, por aquí me están diciendo, Marimelda, porque no nos lee la pregunta que trabajaron ayer. Perfecto, listo. Ayer trabajamos las preguntas. Fecha de nacimiento. Eh, ¿qué, ¿Qué eventos te han movido en tu vida? ¿Cuál es el estilo de comunicación que utilizas? ¿Teléfono, email, emojis? Bueno, eh, a mí me tocó eh, a mí me tocó en, en, mi, en mi generación, que soy generación X, el estilo de comunicación que a mí me tocó fue los emails, eh, en el caso de mi hijo eh, le tocaron los mensajes. Él se comunica por, por mensajes de texto, se comunica por, por redes sociales. Y en mi caso de mi papá, pues todavía él le, se comunica por teléfono. A él no le gusta todavía las redes sociales, aunque está aprendiendo y está entrando en ese en esa nueva era. Listo. Otra pregunta que hicimos ayer, ¿cuál es el estilo de comunicación que utilizas? Perdón, esa ya la hicimos. Cuarta, ¿cuál es la tecnología que usas? Entonces, por ejemplo, la tecnología de la... de los... Eh, de la... Ay, Dios mío, se me perdió la palabra. De la generación silenciosa la tecnología eh, les tocó eh, cuando se inventó el coche, se inventó el carro. Entonces ellos utilizan el carro, fue un invento en esa época. Pero por ejemplo los baby boomers que son nacidos entre 1900, dijimos baby boomers 1946-1964. Ellos, eh, la tecnología que se innovó en ese momento fue la televisión. Pero, por ejemplo, la generación X, la tecnología que innovó en ese momento fue la PC, la computadora. Para los millennials, hablamos de que era el smartphone. Entonces, mira que cada, cada generación va cambiando eh, de tecnología y para la tecnología de los generación Z, eran los eh, VR, que se los mostré esta semana en un programa, donde son unos aparatos que se ponen en los ojos y se puede ver como en una tercera dimensión y se puede ver unos dibujos y uno entra a esos juegos como si fuera una, un, una realidad virtual. Esos son los juegos, los games y todo eso. Entonces... Esas fueron las cinco preguntas que contestamos ayer. Hoy quiero trabajar otras cinco preguntas porque me doy cuenta que esas 15 preguntas no alcanzamos a contestarlas todas. Y quiero que cada día llenemos al menos cinco preguntas. ¿Les parece? Bueno, entonces hoy vamos a trabajar. A ver, ¿quién me contesta eh, dentro del de ejercicio que estamos haciendo ¿Hay alguien que me pueda contestar cuál, cuál genera, cuál, cuál, qué preguntas tienen? O eh, si pudieron contestar algo, ¿qué tecnología usan? ¿Cuál es el estilo de comunicación que usan? Estoy esperando de pronto alguna respuesta. Por aquí me dicen que nacieron en 1981, ok, entonces si naciste en 1981, eres eh, genial y me dices que eres muy buena para usar las uh, la tecnología de los smartphones. Bueno, perfecto, me encanta, gracias, gracias por, eh, por contestar. De la, el ok, por aquí a ver quién más está, me está escribiendo. Nació en 1974. Ok, entonces 1974. Eres senial y usas el smartphone. Excuse me, mira, el el smartphone está de moda. Qué bueno, me alegra muchísimo. Y usas, la, ves mucha televisión. Perfecto. Ah, bueno, hay gente que, mira que hay gente que ve, que ve mucha televisión. Es la tecnología que más usa en la, en la televisión. Perfecto. Listo. Bueno, ya me van escribiendo y yo en el transcurso del, del programa voy leyendo lo que ustedes me van escribiendo. Listo. Perfecto, gracias. Listo, si de pronto no leo en el momento en que lo escriben, eh, tranquilas que yo lo leo ahorita. O sea, no necesariamente a veces me contestan y yo estoy enfocada en contestar las otras preguntas. ¿Cuáles son las otras preguntas que vamos a contestar entonces? Eh, ¿Cuál es la tecnología que usas? Ok, ¿cuál es tu hobby? Esa es otra pregunta, ¿cuál es tu hobby? Voy a escribir las próximas cinco preguntas que vamos a trabajar hoy. Listo, para que trabajemos tú y yo esas preguntas hoy. ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu héroe? ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te transportas? ¿Dónde? Viven. Cuando pregunto dónde viven, vi, la pregunta es si, si, si viven, eh, eh, eh, por ejemplo, eh, si vive como jubilado en casa, si eh, vive en una casa, en una mansión, si vive en un apartamento propio. Si vive en una casa alquilada. O en casa de los padres. Mira que cada información nos va dando un conocimiento, nos va dando eh, una información donde aprendemos a conocernos, donde aprendemos a conocer el entorno y aprendemos a entender el por qué. Aquí esta técnica que nosotras estamos trabajando es para entender el por qué tú eres así. A veces no entendemos y nosotros decimos, yo no entiendo por qué a mí me pasa esto. Yo no entiendo por qué vivo lo que vivo. Yo no entiendo por qué yo soy tan de mala. Yo no entiendo por qué esta situación. Lo que pasa es que el por qué se da de acuerdo a tu generación. El por qué siempre mujeres aprendan esto. Escriba ahí. El por qué... Siempre va al pasado. El por qué siempre va a una historia. O sea, ¿por qué mi papá es como es? Porque él nació en la época de posguerra porque él nació y no había ni televisión, porque él nació y no había internet, no habían smartphones, no habían, la única comunicación era por teléfono, porque él aprendió, no había escuelas, no había educación, no habían estos sistemas. Entonces, ¿usted cómo le va a pedir peros, peras al olmo? Pero, ¿por qué mi hijo es de esta manera que se mantiene metido en la computadora? Porque él nació dentro de la era del internet, de los juegos, del VR, de la música stream, de, de los videojuegos. Eh, ellos, los niños, nacieron dentro de la tecnología y para ellos manejan tan fácil la computación que nosotros, en mi caso, yo me quedo como, pero mira, este muchachito de cinco años sabe más que yo. ¿Saben manejar Zoom? Saben manejar eh, WhatsApp, saben manejar en YouTube, saben manejar redes sociales y uno le queda como, ¿ve? ¿y cómo así? Tienen todo acceso a todo tipo de información. Entonces, el sentido, la técnica que nosotras estamos utilizando en este momento es para entender por qué razón yo traigo estas creencias. Porque, eh, por ejemplo, cuando yo te digo, ¿cuál es tu hobby? En mi caso, voy a contestar los míos. Hobbies. ¿Si quieres saber cuáles son mis hobbies? Ah, no. ¿Sí? Ah, bueno, listo, hágale, pues, que le voy a contar. Pero cuénteme usted los suyos. A ver, vamos a ver. Voy a esperar a ver a que me escriban por aquí. El joven. Ay, mira la Juanita, el joven de Juanita. Bailar. A mí también me gusta mucho bailar. El hobby, otro hobby que a mí me encanta. A mí sí me gusta bailar, me encanta bailar. El hobby, me gusta mucho leer. Ese es uno de mis hobbies. ¿Qué otro hobby te gusta? Eh, bueno, a mí me gusta uh, bailar, leer. ¿A ti qué te gusta? Uh, por aquí me dicen que les gusta um, escribir. Perfecto. A mí también me gusta escribir. Eh, ¿Qué otro hobby te gusta? Me gusta la natación. Por aquí escriben que les gustan los patines. Perfecto. Mira, yo no aprendí a patinar nunca. Por ejemplo, yo no aprendí a patinar porque en mi época, eh, yo no sé si se usaban los patines, yo no me acuerdo. ¿Vos te acordás? A ver, a ver, cuéntenme, a ver si en la época de ustedes eh, tenían patines. A mí no me tocaron los patines, pero ya estaba grande. Ah, pero a usted sí. Ah, claro. Si ustedes de qué, de qué año? Mil 19... 86, claro, a ti te tocaron la época de los patines. Entonces, fíjate que hasta los hobbies crean una diferencia en el modo de ser, en los hobbies de las personas. Vamos a mirar, eh, otra pregunta, ¿cuál es tu héroe? ¿Cuál es ese héroe que tú veías cuando estabas pequeña? Bueno, yo me acuerdo, la mujer maravilla. ¿Se acuerdan de la Mujer Maravilla? ¿Y saben cuál otra? Me acuerdo del programa que me gustaba La Mujer Biónica ¿Se acuerdan de ella? Entonces La que nació en 1995 Me va a decir Mujer Maravilla Yo no vi esa mujer eh, La Mujer Biónica Yo no vi esa mujer O sea todo depende del contexto. Ajá, por aquí me están escribiendo eso. Eh, ¿Cuáles son, ¿cuáles son esos, esos héroes? Vamos a ver. A ver, yo les, yo les leo qué me están escribiendo. Denme un, un segundo. Voy a, a leer acá. Los héroes de acuerdo a la época. A la época, claro. Exacto, exacto, mujeres. Eh, digamos, existen eh, diferentes superhéroes de acuerdo a la época. Está muy bien. Me encanta lo que me escribiste, claro. Claro. Eh, ahora, eh, Mira que los superhéroes eh, han existido. A mí me gustaría saber, mi papá, no sé si, qué que bueno que me contestara y si no me gustaría que, porque él está escuchando el programa de radio eh, eh, y le, me gustaría preguntarle, mi papá tiene 80, 80 años, lo voy a dejar de 80, no va a cumplir más años por ahora, eh, lo voy a dejar de 80, ¿cuál ha sido tu superhéroe? Y mira que hay una cosa muy importante en esta pregunta creían que la idea de superhéroe, eh, superhéroe era, héroe, es exclusivamente actual y no muchachas. A lo largo de la historia siempre se han imaginado individuos dotados de unas capacidades superiores y que eh, como que ayudaban a la humanidad. Yo creo que es una necesidad biológica de nosotras los seres humanos, saber que hay un superhéroe, que hay una persona que, que, que todo lo puede, que, que puede salir adelante, que puede triunfar, que puede, porque tenemos una necesidad de de, de salir adelante, de, de lograr sueños y de que podemos romper con muchas cosas y muchas maldiciones y muchas cosas, porque antes se creía en el diablo, entonces tenía que haber un superhéroe, como, bueno, para mí superhéroe, uno de mis superhéroes, vamos a hablar de, de uno mío muy especial, se llama Jesús. Yo amo a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Ese es uno de mis superhéroes. Ese es... Eh, es como, como un modelo. Eh, para otras personas... Eh, puede ser... Eh, no sé... Un ángel. Eh, en fin, hay diferentes eh, superhéroes. Un santo. Eh, por ejemplo... Eh, para Stanley bueno eso ya está muy, muy por allá en la, en la historia de, de los siglos 20 en esos en siglos existía Gilmamesh el, el primogénito y modelo de todos los grandes héroes literarios y mitológicos fue ideado en Sumer Quién sabe si con alguna leve base real bueno, eso es uno Krishna Krishna también eh, fue un, otro superhéroe Hércules en, la, en las antigüedades clásicas eh, había un superman había un superhéroe era Hércules bueno, yo ese para mí no fue para ti sí fue Hércules ah bueno, entonces si ¿sí ven muchachas que para, un, para ustedes hay unos superhéroes y para otros no yo no me acuerdo de Hércules. Ah, sí, me acuerdo. Hércules no fue el que le dice, ok, vamos a ver qué dice por aquí, Super Hércules. Si alguien en la antigüedad clásica podía parecerse a Superman, era Hércules, sin duda, claro. Hasta tenía una capa en forma de piel de león. Ok, perfecto. Fue otro descendiente de Divanés, Zeus, quien lo engendró con la reina Al. Mena, que recibió su portentosa fuerza nada más que nacer. Estranguló a dos serpientes en la misma cuna. ¿Cómo le parece ese Hércules? Qué tan jodido. Llevó a cabo prodigiosas misiones, las famosas 12 trabajos encargados por el rey. Y bueno, ese para ti es Hércules. Yo no me acuerdo de él. ¡Sansón! ¡Claro! Ese es otro superhéroe. Mira, no me acordaba de Sansón. Sansón, exactamente, el de la melena, el que tenía poderes con el cabello. Esas son películas que yo, esas sí son películas que me he visto, muchachas. ¿Cuál otro superhéroe? Golmen, no lo conocí. San Jorge tampoco. El Caballero Verde tampoco. Sigifrido no. Rospan tampoco. San Patricio no. Roldan, el Cid, no. Muchachas, bueno, cada una de ustedes. Mira, por aquí hay una que escribe... Que es San Francisco de Asís. Ah, mira. San Francisco de Asís. Ah, oh, mira. Ese es otro superhéroe. En fin, muchachas. Eh, cada una va a tener un superhéroe. Eh, digamos, para las niñas, yo tengo una amiguita que tiene siete años. Ella, ella. Tiene un superhéroe, es eh, Ahí está de unicornios Ella tiene uno superhéroe, entonces fíjate Para mi hijo también tiene otro otro Diferente superhéroes Me gustaría saber cuál es el superhéroe De mi hijo, lo voy a preguntar Para muchas personas otro superhéroe Es Superman eh, Bueno hay muchas respuestas. Gracias muchachas por escribirme. Gracias por estar aquí conmigo. De verdad que hacen más eh, interactivo el, el, el programa. Perfecto. Diez grandes héroes. Ay, mira, por aquí me están hablando de... Mohamed... ¿Cómo se llama este? Los diez grandes héroes de nuestra época. Los diez grandes héroes de nuestra época con una misma misión y bienestar de la humanidad. A mí sí, este sí. Mohammad Gandhi me gusta. Ese me gusta también, muchachas. Ma... Ay, Ma. Mahatma. Mahatma. Mahatma. Gandhi. Ajá. Ay. ¿Qué hice yo aquí? Ma. Hatma Gandhi. Ese es otro. Perfecto. Eh, ¿Cuál otro? Oscar. Bueno, eh, ah, Dalí Lama. Bueno, yo no... Dalí Lama. Más o menos. Dalí Lama. Vamos a mirar. ¿Cuál otro superhéroe tienen por aquí? Eh, ah, pues que Dalí más 6 de junio de 1935, yo no había ni nacido Bueno, pues no importa, él es un, él es un gran personaje eh, Premio Nobel de la Paz en 1989 Ah, bueno, yo ya estaba grandecita, bueno eh, ¿Quién más? A ver, mujeres Trump por ahí me dicen que es true. Están lindas. Bueno, mujeres, dejamos este, esta pregunta. Eh, me gustaría saberla de mi hijo. Le voy a preguntar a mi hijo ahora cuál es su superhéroe. Y a mi papá lo voy a preguntar. Y a mi esposo. Sigamos. Muchas gracias esta pregunta. ¿Qué música escuchas? ¿Qué música escuchas? Esto es muy importante. Súper importante. Ustedes sabían que la música... Reprograma nuestro ADN. Vamos a, a ver, ¿qué música escuchas? Esa es la otra pregunta, mujeres, que nos estamos haciendo hoy. ¿La música de esta época, cuál es? No, pero no necesariamente. No. No necesariamente, muchachas, es eh, la música de esta época, porque la música de, de las siete últimas generaciones es diferente. Por ejemplo, eh, a mí me gusta la música de despecho, de pero a mi hijo no, no le gusta, pero todo depende también de dónde haya nacido, ¿sí?, eh, por ejemplo, eh, ahora, ¿cuáles músicas se está escuchando? El reggaetón, pero decir, a mi papá no le gusta el reggaetón, pero a mí me gusta la música huasca, la música de despecho, pero puede ser que a ti, que naciste en México, eh, te guste Vicente Fernández, te guste Las Rancheras, pero puede ser que a mi hijo le guste Anuel o a. A esta niña, ¿cómo era? La que nació, que es millennial Harold G. Ah, sí, ya sé quién. Claro, a ti te gustan. Exactamente. Entonces mira que cada una va teniendo diferentes respuestas de cuáles son las canciones, cuál es la música que más eh, van escuchando. Perfecto. Por aquí, a ver, vamos a ver qué más. Mira cuáles son las 20 canciones más influyentes en la época de los millennials. Ah, pero esto, esto, esto está. Bruno Mars, Kix, Tangane Rosalía, Drake rolling in the deep the scientific Coldplay, ah no ¿sí ve? A, a mí me esa esa información es como si a mí me hablaran en chino, yo no conozco esa música. Entonces, claro, cuando yo me siento con una millennials, cuando yo me siento con una persona que na, que es como mi hija porque los millennials biológicamente podrían ser mi hijo, vamos creando un abismo entre una generación y la otra y, a, y en la medida en que nosotros vamos creando ese abismo oh, es como que me inviten a mí a una reunión con unos millennials donde me colocan una música que a mí no me suena y yo digo ¿qué es esto? bueno despacito de Luis Fon me dicen por acá, ah bueno en el caso Ahí sí ya yo me voy como metiendo más para, para tu lado. Despacito. De Luis. De Luis Fonsi. Bueno, por fin encontré a alguien que escuchaba música parecida a la mía. Pero imagínate, de Bad Romance. Ah, de Lady la Daga, Gaga. Gaga. Lady Gaga. Yo nunca escuchaba música de ella. Mira. ¿Y a ti te gusta? Oh, mira, ¿te gusta Lady Gaga? Ok, perfecto. Eh, si a mí me invitas a una fiesta y me pones esa música, me da un sueño. <risa> no, no, no, qué pereza. Yo digo, ay, que música tan aburrida. Eh, a veces mi hijo pone una música que yo digo, ay, Santiago, bájale a ese volumen, que qué volumen tan horrible. Eso está muy alto. No me gusta ese volumen tan alto. O cuando, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba joven que yo colocaba salsa y mi mamá decía, ay, no, te parece nacida en una... ¿Cómo era que mi mamá me decía? Usted parece nacida en... en una quebrada, que le gusta la música duro y la salsa, que a mí no me gusta. Bueno, entonces, todo ese contexto... Si vas a una fiesta de millennials y tú eres una eh, generación baby boomers, por ejemplo, obvio que entre las dos generaciones hay muchas cosas que no hay en común y entonces van a chocar, no, no, no van a tener un, una conversación. Y por eso razón es que para ser importante necesitas aplicar técnicas Y esto nos hace, se hace mediante la educación, mediante el conocimiento. Hoy estamos educándonos acerca de los diferentes conceptos de la música de los milen de los milenios, por ejemplo, los rolling in the deep. Óigame, yo ni siquiera sé qué es eso. La confirmación de la británica como la gran voz de nuestro tiempo, heredera de Ara ah, no Usted me está hablando chino, yo no sabía. Entonces, vas viendo que vamos encontrando cada vez, está habiendo más abismos entre nosotros mismos. Y tenemos que hacer una tarea. De integrarnos. Esto que estamos haciendo y esto que yo estoy haciendo con estas 15 preguntas, esta técnica que estoy utilizando, es muy valiosa para poder entender el contexto en que nosotros estamos y poder saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y en qué nosotros estamos fallando y nada se da por el azar, sino que todo en la vida, muchachas, es una técnica. Bueno, mujeres, eh, mira, ya me estaba acostumbrando a hacer el programa más, más cortico y hoy ya eh, vamos a terminar, es porque es más largo, porque estamos en el programa de radio, pero ya estoy cerrando estas preguntas. Eh, te dejo eh, dónde vives si eres jubilado eh, vives, me imagino que estás en tu casa sentadito ahí viéndome o escuchándome en la radio eh, si eres una milenial me imagino que estás trabajando y tienes los audífonos, a lo mejor no estás eh, disponible en la casa, estás trabajando en donde vives, estás en un apartamento propio, pero me imagino que si eres un alfa, ni siquiera estás aquí en el programa de radio, o sea una, una persona nacida de 10 años no creo que esté escuchando este programa. Entonces, mira que el tener también el conocimiento de la audiencia, a qué tipo de personas yo me estoy dirigiendo para yo ser productiva. Esa es la primera pregunta. ¿Quién, ¿A cuál es mi, mi, mi ¿Cómo se dice? Mi radio escucha. ¿Quién es la persona que me está escuchando? ¿Quién es la persona que conecta la radio? ¿Quién es la persona que escucha la radio? Un muchacho de, eh, de 10 años no se va a conectar en Latino Radio TV. No creo, porque a ellos les gusta la música stream. Entonces, ahí vamos mirando y dejamos de, de gastar esfuerzos en el área que no necesitamos y nos concentramos en el área que sí necesitamos para eso... Después, muchachas, de estas preguntas, de esta técnica de las 15 preguntas, 15 por 7, de las 15 preguntas por 7 generaciones y vamos a establecer un PDF que va a ser descargable aquí en la Escuela Cuántica Mía para que ustedes lo llenen, vamos a trabajar eh, ¿cuáles, son las, eh, cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias y cuáles van a ser las tácticas que vamos a utilizar y con eso vamos a cerrar ya el reto, porque les cuento que hoy es el día número 30 y faltan 15 días para que se acabe el reto. Y el próximo reto va a ser, muchachas, les voy a contar. Ay, pregunten, chisme. ¡Ay! ¿Cuál es el chisme, mujer? El próximo reto va a ser lanzamiento de mi libro. Lanzamiento del libro romper, romper, maldiciones generacionales. Por fin está ese libro listo para imprimir, por fin, gracias a Dios, porque gracias a la disciplina, gracias al sacrificio, gracias a, a, a la... A la constancia, gracias a, a, al obstinamiento en querer ser escritora, gracias a ese talento, gracias a Dios, ese libro ya está listo para mandarlo a imprimir y en los próximos 45 días será el lanzamiento y el próximo reto va a ser acerca de mi lanzamiento del libro Romper Maldiciones Generacionales que quedó listo. Entonces, luego se los mostraré, vamos a hacer un webinar, vamos a hacer... No, eso va a ser un lanzamiento, muchachas. Sí, estoy muy contenta. Claro, bendecida y agradecida. ¿Qué libro número es? Es el libro número 10. Ya está, ya estará el libro número 10. En papel, sí, va a estar en papel. En Amazon... Y también lo voy a tener eh, para mis eventos, me voy a hacer firma de libros. Y muchachas, qué emoción, les estaba hablando la escritora, que empezó jugando y hoy es una realidad. Bueno, mujeres, se me acabó el programa de radio, se me acabó esta belleza, los libros, sí los puedes encontrar en Amazon, eh, en Amazon los puedes encontrar. Eh, mira, aquí en la, en la en la escuela cuántica mía eh, tenemos un link donde están los libros. Aquí te lo voy a pasar también. Libros cuánticos, sí, son libros cuánticos mujeres, porque he hecho unos viajes al futuro, he hecho viajes al pasado, he roto maldiciones, he ido, he usado cuántica, un neurociencia, no, mejor dicho que no habré usado para romper con todas estas maldiciones y finalmente ser una mujer productiva y ser la mujer que soy hoy, gracias a mi pasado, gracias a toda esa información que obtuve, hoy tengo la dicha, la gracia de tener 10 libros que eh, obviamente los he vendido, eh, trabajo como escritora y pues produzco <coughs> todo esto. Bueno, mujeres, nos vemos. Voy a cerrar el programa de radio. Es, las espero la próxima semana. Y las dejo con este pequeños um, música. Bye. Latino radio TV. No, Descargar nuestra aplicación desde App Store y Google Play. Latino Radio TV te acompañará hasta aquel lugar donde jamás había soñado. Hola, ¿qué tal? Somos Latino Radio TV, una emisora que proyecta calidez digital. Estamos ubicados en Florida, Estados Unidos y tenemos presencia en más de 75 países. Ingresa a latinoradiotv.com y conoce a nuestros locutores. Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Cuba, España, Estados Unidos y más países detrás de un micrófono. Claro está, Latino Radio TV. Síguenos en las redes sociales y danos me gusta. Así que nosotros seguiremos creciendo juntos. juntos. estás? Nosotros somos LATINO RADIO TV el doctor? ¿Quieres ser locutor? Hey! Nosotros somos la única estación de radio por internet la cual tiene humanos comprometidos y atentos. Además, somos un espacio donde hay diversas oportunidades de crecimiento y marketing porque ser locutor le da un plus a tus actividades y estar dentro de la de TV te dará la oportunidad de participar en otros de nuestros medios de comunicación digitales como son los eventos online, cat magazine, maratones, radiofónicos y mucho más. Además, contamos con un área de formación, capacitación y locución, coaching, conferencias y demás. Vamos con nosotros al WhatsApp, más 1-954-536-9921. Claro que sí, repito, más 1-954-536-9921. Se separa de la familia de Latino Radio TV. te motiva, que te hace vibrar, llorar, cantar, reír, mucho que pensar, reflexionar y decir. Mi nombre es Tino Duque y te invito a nuestro programa Pensamiento y Reflexión, punto de encuentro El Corazón. Todos los domingos a las 10 a.m. hora Miami por www.latinoradiotv.com. Los esperamos. En el camino de sueños habrá muchos obstáculos. Ahora, si me poco no, si me gusta, me va a gustar el camino. Mi nombre es Efe Gina Life Coach Integral, y te invito a mi programa, Te va a gustar. No, te va a encantar ver todos tus sueños a tu realidad. Te -radio Los días jueves a las 2 de la tarde, hora Mariana, y sé que te va a gustar. desde donde miras, las cosas que miras cambian, por nosotros y por nuestro desarrollo personal les habla Mercedes desde tú, desde España y les doy las gracias por estar aquí en mi programa Se Crea y Emprende con latinoradiotv.com Muchas gracias y bienvenidos a Se Crea y Emprende Les esperamos los miércoles a las nueve y media de la noche Besos ¿Te a encontrar las llaves que conectan con tu interior? Yo soy Ali Rosado y te invito a que me acompañes a abrir las puertas de tu crecimiento personal en el programa Llaves para el alma. Todos los martes a las 9pm hora Miami y a las 8pm hora Ciudad de México por www.latinoradiotv.com Inspirando tu lado humano. ¿Qué has preguntado? ¿Qué logros has tenido? ¿Cómo termina tu día? ¿O cómo empiezas la semana? Te invitamos al programa Con Árima de Café, con Héctor y Lisuel, donde podrás descubrir el propósito de tu vida. Todos los domingos a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.latinoradio.tv.com, Inspirando tu lado humano.